Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, gracias por venir aquí presencialmente hoy. También saludo a todos los alumnos conectados online desde Latinoamérica. Y nada, hoy tenemos la suerte de contar con, con María Cordero, que es la fundadora de la agencia de comunicación Tui, World is Coming, es un nombre muy chulo. Luego contaremos por y, y bueno, pues tiene el, el honor de ser la primera agencia de influencers eh, bueno. en, España, ¿no? en el país gracias a esto desde hace 15 años más o menos ¿no? pues nos va a poder contar eh, cómo, cómo está el marketing de influencia cómo empezó y qué futuro ¿no? es el que tiene que así que bueno, os dejo con ellas con ellas, espero que disfrutéis sí Sí, sí muy bien, pues nada, lo primero, muchísimas gracias a todos por venir. A las si que me, me hace muy feliz estar aquí. Eh, y gracias sobre todo a esta institución por invitarme, porque, porque es una oportunidad maravillosa de poder compartir conocimiento y también entender un poco vosotros cómo veis este sector, porque para nosotros es fundamental también participar, ¿no? Desde fuera. Eh, efectivamente, yo soy María Cordero, soy la fundadora de World is Coming. Eh, el tema del lobo y el cordero, ya os podéis imaginar que no hemos sido originales. Entonces, eh, bueno, nosotros eh, quería empezar un poco hablando sobre el marketing de influencia. Luego ya os contaré un poco más en detalle quiénes somos nosotros y qué es lo que estamos haciendo. Porque nuestro modelo de negocio es un poco distinto a lo que hay en el mercado, eh, tanto nacional como internacional. Porque es verdad que nosotros somos una empresa también que trabaja, que trabaja mucho en el de fuera. Entonces, eh, bueno, pues para empezar sería un poco de ver qué, qué es el marketing de influencia, ¿no? Al final, eh, cuando se habla por primera vez del marketing de influencia, este término lo introdujo Edelman, que, bueno, como sabéis, a día de hoy la nombre una de las agencias de publicidad y relaciones públicas más importantes del mundo, y este señor, que ha sido como el gurú de, de las relaciones públicas eh, para todos, ¿no? Eh, lo definía como el efecto de adquisición de las personalidades y de, de figuras públicas que tenían sobre el consumidor. Ahí hablábamos en aquel momento de personas conocidas, ¿no? de, de actores, de gente de teléfono, ¿no? ese concepto. Pero él ya detectaba de qué manera ese potencial que tenían de, de, de prescripción sobre el consumidor ya era una nueva fórmula de, de, de hacer más, ¿no? de trabajar eh, a partir de aquí es donde desarrollamos un poco las, las definiciones actuales. El marketing de influencia es cierto que es un sector que es relativamente nuevo. Al final, como decía Javier, eh, son, fui la primera persona en España que representó a una blogger en aquel momento, porque ni si siquiera existía la terminología todavía influencer. Eh, Vosotros consumís blogs o, o habéis consumido blogs en algún momento, conocéis, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad es que era una gran consumidora de los internacionales, me gustaba mucho ver lo que hacía afuera, y eso fue un poco el, el antes, ¿no? el, el, o sea, el momento original de yo intentar eh, elaborar un trabajo dentro de este sector o empezar a construir esa, esa base. ¿no? Entonces, bueno, el marketing de influencia, como os decía, es un sector que es relativamente nuevo, definiciones hay muchas, pero al final, digamos que, que la base de todo es esta, ¿no? Y es, eh, es el promocionar productos y servicios a través de perfiles influyentes en redes sociales. Al final, lo que, lo que uno comprueba con, con el marketing de influencia es la capacidad de prescripción directa y, además, no solamente en cómo nos influían las televisiones a nosotros cuando ves un anuncio de televisión, eh, ese poder de conversión. ¿Quién lo puede medir? Porque decir, igual, ese anuncio de calvo de Vertinos Borne con la lata, ¿no? ¿Cuánta gente compra la lata? Porque Bertinos Borne está ahí, pues no sabemos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo me he dado cuenta, eh, una vez tuvo una anécdota muy interesante, iba paseando con Eva Longoria por la calle, porque yo lanzaba todas las globalistas eh, en España, eh, una parte de, de, la, de la gala con María Bravo y demás, de esa una mano con cosas. Y entonces íbamos por la calle y veías a la gente que de repente pues, la veía por la calle pasar y era como... Pero, pero no se atrevían muchos a acercarse. A lo mejor había alguien, que era un poco más y a mí, de bueno con el cerdo le pido foto, Pero en global la gente cuando paseaba nos acercaba. Yo tengo cientos de anécdotas con cientos de influencers de ir por la calle y... Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal el perro? ves a mejorar? O sea, que, ¿y tu madre? ¿No? tu madre el otro día cuando lo o sea, Lo que quiero decir es que al final... El, el impacto, la exposición, es diaria y no es constante. Otras cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo el, el, el público, la comunidad de esos influencers conoce a los influencers y los estados de ánimos. No es solamente el, el personaje. Los que de verdad son descriptores reales son personas que saben trasladar quiénes son ellos y lo, y lo están impactando con ¿no? está su comunidad. Entonces, hay días, que a mí me hace mucha gracia, de repente, pues, ojo el teléfono e indica, por ejemplo, que es una de nuestras influencers, a la cual llego yo personalmente y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y qué pasó oye, te visto en stories, te visto el tono, la actitud, no sé qué tal, pasa algo. Tiene más pichada. Y bueno, ¿no? pero que igual que los de ellos, ya verás cómo tiene 70 mensajes de gente diciendo, oye, yo no tienes un buen día, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final trabajan en esa, esa manera de prescribir, de captar la atención de su comunidad y es directo esa incidencia, ¿no? esa capacidad de decirle, oye, si yo creo en este producto, yo consumo esto en concreto, yo utilizo este servicio, yo voy a tal sitio, yo ceno aquí, yo viajo y voy al hotel no sé cuántos, la gente es como, oye, esto, qué guay, mira, dónde esto no sé qué, porque no, vamos a cenar allí y por qué no consumimos esto porque ella me lo ha recomendado, ¿no? es como la recomendación de la amiga de toda la vida. O sea, cuando tienes un problema, una cuestión, algo, que te apetece, oye, ¿tú dónde, dónde vas a esto? ¿Hacerte las suyo? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué, es, ¿qué es el influencer? Al final, ¿qué es el influencer? Es una palabra que, que la verdad, que con el paso del tiempo, a veces ha cogido como calles un poco no positivo, ¿no? O sea, como, mira, este es influencer. ¿Y eso qué es, no? Eso es una profesión, es lo que la e influencia realmente es una persona con influencia y repercusión sobre un tema concreto. Entonces se convierte en prescriptor muy interesante para una marca siempre, obviamente, sujeta a sus capacidades. ¿sí? Eh, yo creo que, que con el paso del tiempo, la gente, yo creo que sobre todo a la marca, ¿no? porque ya es verdad que llevamos muchos años trabajando. Eh, trabajando en marketing de influencia y cada vez las marcas se dan más cuenta de todo el trabajo que hay posterior a un influencer. ¿no? O sea, cuando hablamos de influencer no es gente que tiene mucha suerte porque la invitan a sitios, se hace fotos con cosas y no sé qué y ya por eso le pagan. ¿no? O sea, realmente yo creo que, que detrás del éxito de todas esas personas que todos vemos ahí en ¿no? el pues marca o sea, que a esta gente que al final ha conseguido aunar una gran capacidad de, de llegada a, a públicos, eh, hay un trabajo tremendo, hay un trabajo tremendo, primero de ser honesto con uno mismo para poder seguir en una misma línea durante el tiempo, porque os no, pues vuelvo a repetir, que es un trabajo diario y de todo el día. en el que tú no puedes fingir constantemente, porque es imposible. Sí puedes no enseñar lo que tú no quieras enseñar, pero no puedes fingir, porque el paso del tiempo hace que eso... Eh, eh, caiga, ¿no? Pero sí que es verdad que, que hay un trabajo tremendo y para mí este concepto eh, eh, tiene, mucho, tiene mucho peso y, y es muy importante. Os voy a contar eh, un poco la, el cómo llegamos a en España, ¿vale? Eh, cómo llegamos a, a tener, eh, a, a crear influencers, ¿no? Cómo empezaron a, a surgir los influencers. La primera plataforma eh, donde la gente tenía pues eso, sus diarios personales, digamos, ¿no? donde empezaban, se, se fundó más o menos en el 99, era la plataforma Blogger, eh, donde muchísimos de los influencers, allí, los que todos conocéis, empezaron allí, ¿no? trabajando por pues, sus diarios personales, contando sus cosas, de dónde viajaban, de dónde iban, de lo que vestían. Después, posteriormente, en el 2002... Eh, nació la red social Fotolog que era un poco como la, el pre de lo que a día de hoy es Instagram ¿no? que era un sitio donde la gente compartía sus fotografías y muchas de las influencias de hoy eh, empezaron en Fotolog luego otro de los grandes hitos y grandes momentos importantes es el lanzamiento de WordPress donde bueno, pues era un sistema donde la gente podía también subir sus diarios personales y es donde realmente hubo un boom en el momento blog no el momento global. Posteriormente a eso, nacieron como las dos, digamos, revistas de moda, las pues, primeras, Fashion Salary, que es la sede en Londres, Style Lovely, es una de las españolas, fundada por Pablo Morera. Eh, y ahí empezaron a estar las primeras influencers del momento. Fashion Salary pues, empezó Los Miterra, con Sintana, a ver la consulta, en la que a Style y que a día de hoy todavía sigue siendo referente. Dentro de, de, este, de este sector. Bueno, estos datos yo creo que son interesantes porque al final, para los que venimos de la comunicación a publicidad tradicional, como es mi caso, que ahora os contaré después, eh, realmente el incremento de la inversión eh, en, en la parte digital es realmente espectacular, ¿no? en frente de, de otros formatos como teníamos como teníamos antes. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de datos de España, de las cuentas contrastadas, donde hablamos de más de 4.000 millones de euros en inversión en medios digitales en el 21 global, más de 1.000 millones de euros solamente en inversión publicitaria en redes sociales y el dato de los 75 millones de euros solamente en inversión en acciones con influencia, en acciones publicitarias con influencia eh, en España. Eh, la estimación global del influencer marketing. Eh, en los próximos dos años, estimaciones americanas, entre 5 y 10 billones de dólares. Eh, por tanto, vemos que, que realmente, a día de hoy, las marcas lo tienen muy presente. Es algo en lo que esas partidas presupuestarias que van destinadas al marketing, cada vez tienen más parte. La, la, la eh, las redes sociales. Las redes sociales, eh, bueno, pues eh, tenemos Facebook, que al final fue esa gran red de su momento que nos cambió a todos un poco esa manera de interactuar con nuestros antiguos compañeros del colegio, con nuestra familia, con, con todo aquello. no Y que también en su momento pues, empezó toda la parte más comercial, Twitter, que, que, que bueno yo creo que ha ido quedando un poco relegada por las nuevas plataformas como puede ser Instagram a día de hoy. Sigue siendo el rey dentro de lo que es Influencer Marketing, cuando hablamos de conexión entre marcas e Influencer. Sigue siendo la primera, la primera red y la primera plataforma en volumen de negocio. Y TikTok, ojo con TikTok, porque TikTok, como, como bien sabéis, al principio era una red social para indicó, pues eso, un público, pues son un una gente súper jovencita, me compartían bailes, eh, cosas más rápidas, que a día de hoy está teniendo una gran especialización en diferentes áreas y hay contenido de todo tipo. Y hablamos de contenido en el que incluso es contenido innovativo, cosas interesantes que puedes compartir. ¿Por qué? Porque la tendencia va hacia la rapidez, hacia lo inmediato, hacia cosas rápidas, que no te aburren, que los ves, que de repente las compartes y que vuelan rápido por la red ¿no? y, por, y por nuestros teléfonos. Entonces, estamos empezando ya a ver el interés que siente de las marcas por invertir dentro de TikTok también. Otro día, precisamente, tuve una reunión eh, con Grupo estilo de, de la persona responsable de marketing a nivel mundial. Y TikTok, que en los próximos dos años va a ser la principal red de inversión del grupo estilo, del grupo High End, estamos viendo cómo están metiendo mucha inversión en esa parte. Por tanto, ojo con el TikTok, porque tiene porque, porque muy bien a nivel de usuarios pues estamos hablando en España eh, obviamente a día de hoy eh, como os decía Instagram es el rey de las redes sociales en cuanto, en cuanto a, a, al sector el eh, influencer marketing 24 millones de usuarios a día de hoy en España eh, teniendo en cuenta que somos 40 o 25 millones eh, Facebook obviamente Facebook todos mundo seguimos teniendo Facebook pero es verdad que en este sector está un poco más relegado y TikTok ya empezamos a ver un implemento súper interesante, eh, como también se puede ver a nivel global, estamos hablando de, de cifras absolutas mundiales, eh, como también TikTok está cogiendo un poco carrera. ¿no? Eh, esto es algo que a mí me interesa. Entonces me gustaría saber a ver quién me puede decir qué diferencia entre un influencer y un creador de contenido. Yo creo que un creador de contenido puede ser cualquier persona y el contenido no propiamente va a incluir y pues esa la diferencia con más orgánico bueno podría ser pudiera ser orgánico o no porque por ejemplo creador de contenido puede hacer viaje y de repente lo pones por por diversión y de repente puede viralizarte y termina por diversión influencer al final yo creo que las dos van de la mano porque al final el influencer tiene que crear contenido para poder sobrevivir en las redes sociales si sí. sí no me ha llamado la atención o sea sumando todo lo que a lo que han dicho, estoy totalmente de acuerdo. Eh, me ha llamado la atención que YouTube no se ha puesto porque, como no es una red de streamer, como me estaba hablando de Instagram y TikTok, que son redes de que es ClicClic eh, y sigue pasando. que eh, En YouTube no, en YouTube puede tener un video de hace 10, 15 años y, bueno, sí, ahí. Eh, ahí veo una gran diferencia entre los creadores de contenido por ejemplo de YouTube y los de TikTok. Y, claro, también habría que... Una pregunta que quería hacer al final es, o sea, ¿qué tan importante sería para un influencer también hacer videos en YouTube que no sean tan efímeros? Por ejemplo, los videos de un boxing, no sé si sabes, sí. eh, que de cierta manera son de influencer, o sea, cuando una persona está abriendo un producto de una cierta marca y por supuesto eso queda ahí y la gente lo sigue viendo, eh, también esa plataforma sería importante para los, para los influencers como tal o, y para nivel de compañía. Efectivamente, tienes toda la razón. Eh, atendiendo primero a lo que nos empezado a comentar, luego vamos a eso. Para mí, eh, vamos a ver, para mí todo va a derivar en Creador de Contenido. Porque al final el Creador de Contenido es el paso siguiente de la especialización del influencer. ¿Por qué? Porque cada vez hay unas, eh, más intención en lo que tú vas a hacer para tu comunidad. o sea, ya cuando, cuando empezaron los influencers a trabajar, era un contenido súper orgánico, eh, súper intuitivo. Ahora cada vez, como hay mucho más volumen y mucha más comunidad, tiene que haber una especialización también para poder mantenerse en el tiempo. ¿no? Entonces, por eso hay inversiones en equipos, en cámaras, etcétera, etcétera, en editores de vídeo, o sea, todo lo que va en torno al influencer para generar un contenido de calidad, que al final también las propias marcas lo demandan. Entonces, ¿qué ocurre con esa interacción? Que ya no solamente los influencers trabajan para sus redes, sino también para la de terceros. Y ahí es donde está el, el creador de contenido. Donde las marcas ya piden contenido a especialistas, que son estos, para poder generar un contenido de calidad y válido entre sus redes sociales, que es tan difícil de conseguir. Porque al final daros cuenta, ahora os contará también un poco su, su experiencia. Marcos, que es una persona de mi equipo que tuve hoy traer conmigo, porque yo soy como la vieja y él es como el nuevo, será la primera y los últimos, me pareció interesante eh, contar con su, con su experiencia eh, de qué es lo que buscan las marcas. Él ha sido responsable de redes sociales, de TikTok, de Aliexpress y de KFC y qué es lo que quieren, ¿no? cómo lo hacen, de qué manera consiguen. ¿no? Por tanto, yo creo que, que es el paso ¿no? de, de esa profesionalización y la diversificación del negocio, no solamente para ti, sino también también para todos. Eh, bueno, tweet ¿nosotros qué, qué somos? ¿Quiénes somos? Nosotros, eh, bueno, como os decía, eh, yo soy la fundadora, hace 17 años que, que después de, bueno, soy periodista, eh, después empecé a trabajar, yo quería ser corresponsal de guerra, me imaginaos a dónde hemos llegado. Y, y entonces yo dije, bueno, me meto en un medio de comunicación, me interesaba muchísimo y, y acabé de mi vida editorial, en el periódico El Mundo en la redacción online, ya que aquello era tremendo, éramos 70 personas, era un boom, produccioneros, muchísimas cosas, y, y ahí estuve tres años trabajando, que fui la interna de carga allí, tres años, y después eh, me ofrecieron una oportunidad para ir a una agencia, una agencia de, de la persona que es mi mentora, de la persona que, que me ha enseñado me ha enseñado un poco todo lo que sé, eh, en la Tierra Escalada, que ha sido una de las grandes periodistas de este país, y sí, sigue sí, siendo de ahí, por supuesto. Y, y entonces me fui con ella a trabajar y estuve con ella un par de años llevando marcas, ¿no? llevando la comunicación de marcas, que fue es la primera toma de contacto que yo tuve con el mundo de la no donde de repente tenías que pensar en cómo trabajar para que esas marca tuvieran notoriedad, posicionamiento eh, para, para el público en general, ya que yo me gustó muchísimo. Entonces, eh, bueno, pues al pasar el tiempo decidí eh, irme yo de sola y trabajarlo, ella me empujó, lo tienes que hacer. Y, y es verdad que el emprendimiento es complejo, pero yo creo que no es nada más que confianza en uno mismo y valentía, no tiene más. O sea, ni ir en la maldita del barrio, ni nada de nada. Es decir, oye, pues yo sé cuáles son mis capacidades, sé qué es lo que quiero conseguir y a partir de ahí me verdad que lo hago, sin saber si va a salir bien o mal, pero creo que en la vida en la valentía es importante. ¿no? Entonces, nosotros, eh, eh, como os digo, comencé yo sola y además, eh, incorporé a una persona que fue la primera que conocí en la universidad, la primera que se me sentó al lado, que ha sido amiga mía desde aquel primer día donde me pasaba todos los apuntes y todo. Pero pues Esta persona es la que después se ha venido conmigo y, y a día de hoy es la responsable de, de comunicación de, de la empresa. Lleva 17 años, por lo que digo yo, eh, trabajando juntas. Entonces empezamos a trabajar para, para Marcas. Eh, Después, con el paso del tiempo, hubo uno de nuestros clientes, que era el Grupo Dental, y querían lanzar una, una marca nueva en el mercado, que era una, una clínica dental de lujo, en Madrid, que había, en la calle de Set, y aquello era como súper complejo, ¿no? Porque si ya te da miedo ir al dentista, pues tú imagínate, de aquello, que parecen un hotel de cinco estrellas, o sea, encima de que lo pasó mal, me, me van a costar una fortuna. ¿no? Entonces, me, empezamos en ese proyecto a trabajar en ello. En comunicación y en acciones de marketing, y entonces un día yo me senté con ese señor, el presidente de Unidental, y, y le dije, señor Álvarez, yo quiero hacer algo con bloggers. Me dijo, ¿con qué? Los bloggers, eh, que leo muchos blogs internacionales, y me estoy viendo ya que hay chicas que están haciendo cosas con empresas, y no sé qué, entonces me gustaría. Y me dijo, bueno, si no cuesta dinero, y salí de aquel sitio y dije, María, búscate la vida, pero es el hacerlo. ¿no? Y entonces, organicé un, un, un, un trip con un grupo de cuatro influencers, bueno, bloggers de aquel momento. Nos fuimos a Marbella a presentarles unos alineadores transparentes. transparentes. O sea, una cosa súper interesante. ¿no? Y nos fuimos para allá y entonces lo que dije es que voy a montar una experiencia súper chula con pues, visitas a restaurantes muy guays en Marbella, una experiencia de shopping en un mall super chulo, no sé cuántos, y en ese contexto por, introduzco el tema de los dientes y, y va a quedar fantástico. Entonces así me llevé a cuatro personas, entre ellas Alexandra Pereira y Doc eh, eh, una de ellas, ¿no? que estaba en Fashion Sala, de, precisamente. Estoy hablando del año 2010 aproximadamente. Eh, entonces, eh, sentadas en un desayuno... Me dice, yo es que estoy en esta plataforma y la verdad es que, que creo, porque yo sé que ellos están monetizando por la publicidad que beben dentro de mi blog, esos banners que hay a la derecha. Y entonces, de repente, pues me dicen, oye, tienes que hablar hoy de, de, sé, de las gafas revivantes dentro del blog y me pagan no sé cuánto. Entonces, yo creo que ahí hay un negocio, porque al final, seguro que yo meto mucho tráfico a ese espacio y ahí hay una capacidad de no tener, una monetización. Entonces, si de alguna manera tengo un equipo en el que aquí, en España, podamos gestionar, yo creo que puedo crecer. Entonces, me contó esta peli en un desayuno. Me dijo, a mí que tú me has dado un buen feeling. No sé, a ti te gustaría, tal. Y yo, no lo hecho nunca. Yo no represento a nadie ni he hecho tal. Pero tuvimos un feeling muy bueno juntas y entonces empezamos a trabajar. Y para mí, la verdad es que fue el entender que esa persona era una empresa en sí misma, una empresa con capacidad para poder desarrollar muchas verticales. Entonces, utilicé todo el conocimiento que tenía de la parte de comunicación y marketing corporativa de empresas y lo trasladé a lo que podíamos hacer con ella. ¿no? Y entonces, pues eh, yo recuerdo eh, casos pues, como, como, por ejemplo, eh, con los hoteles en los TAS, pues de repente fue el primer spot que se hizo con una infusión de cerebro que, que no, no, no sé si puedes sí. eh, ponerla... La sí, experiencia de viajar, son esos primeros segundos, los antes de que nosotros... Es y de estás que no se la ciudad es fantástica en y que por el día está en la tuya que no viajes solo diferente de los nunca, a todos los que nunca habrá sido nosotros no fuimos a sin viaje sino el viaje de la persona por eso yo de viajar Porque, mira, te Es en París, es una ciudad que es no provoca adicción, a arrastra que en y hace Desde de la ciudad, hay que en casa, pero esos detalles es de que está ahí detrás, cuidando de ti en la gran cantidad. que a ni siquiera Creo que hacen el viaje a mucho más energía. Acabo cago el, canto, el rito, con las sábanas suaves, y antes de cerrar los ojos, este doctor. Entonces, esta fue una de las, de las primeras campañas que hicimos publicitarias con una empresa que además ellos tuvieron también la valentía de hacerlo, ¿no? porque nadie trabajaba con ellos en aquel momento, estoy hablando del año 2011. Y cómo de repente trasladábamos ese concepto de que hay detrás de una blogger, ¿no? eh, que está siempre viajando, que está siempre escribiendo sus historias, cómo lo trasladamos a una campaña eh, hotelera, ¿no? en este caso con los casos con que a día de hoy todavía no tenemos una excelente eh, bueno, Alexandra, la verdad es que, que yo siempre, para mí ha sido uno de los mejores trabajos que he hecho en mi vida, la verdad, porque me hizo obviamente descubrir todo este sector. Creo que juntas construimos, bueno, lo es a día de hoy, ya sabéis que son las empresas más importantes del mundo, su sector no da lujo, está muy bien posicionada en ello. Y eso estoy hablando de que es alguien que a día de hoy, los mil años 2022, sigue siendo líder, ¿no? Dentro de, de su sector, porque ser un trabajo de una profesionalidad hay una manera de hacer las cosas que ya en su momento eh, arrancamos juntas, por, bueno, hicimos un montón de cosas que no se habían hecho nunca, o sea, portaban de revista. Esto fue un viaje a Honduras, lo he precisamente, porque aquí hay mucho público eh, latinoamericano y nos invitaron a Honduras. De repente, un día recibió un correo electrónico de un señor de Honduras diciéndome que quieren que vayamos a hacer una gira allí con, con firma de, de fotos, con portadas de revistas. Y digo, pero Dios, ¿estamos posible, ¿Cuánta gente tendremos en Honduras? ¿Sabes? Es que nos parece una locura y ha sido uno de los viajes más bonitos que, que he hecho en mi vida. Y, y bueno, pues eh, nuestros caminos terminaron ya hace años, eh, pero es cierto que, que yo creo que es un gran ejemplo de, de un trabajo bien hecho. Eh, este es otro otro trabajo que recuerdo mucho cariño porque es la primera vez que, que no hace falta que se escuche porque es una entrevista pero es la primera vez que se hacía que sea hacía una colaboración con una influencia sea siempre ha tenido embajadores de marca, ¿no? como más iglesias María castro telébricos pero yo llegué un día allí a la central y le dije, ¿Y hay que empezar a trabajar con virtuos. ¿No? Le di unos datos objetivos de, de, de llegada, y alcance, de reach. Y de repente iban a sacar un modelo que se llamaba Viva y Mango. Y dije, perfecto, porque ahí estamos nosotros con la parte de moda y demás. Y ya se convirtió en embajadora de este, de este coche, también año 2011. Eh, la primera activación de Sinto, en España con el de automoción y luego, obviamente, de, de esta marca. Y así os podía decir un montón. Pues, era también la primera vez que hizo con nosotras. Bueno, cualquiera era esa parte más proactiva ¿no? que trabajaba yo, donde desarrollaba esos proyectos completos y los presentaba a las marcas enseñándoles que esta parte en Italia era súper interesante y mucho más económica y rentable que los formatos tradicionales. A día de hoy, pues os presento talentos que tenemos dentro de nuestra empresa. Mi eh, chica Verónica Costa, número uno de fitness en España y una de las más importantes del mundo, merece muchísimo público también latinoamericano, eh, donde hemos sabido converger muy bien toda la parte de desarrollo a nivel de comunicación, posicionamiento notorio de ella como como empresaria del sector deporte que a día de hoy tiene su plataforma de entrenamiento virtual, que es la plataforma más importante también en entrenamiento en casa, eh, eh, que estamos hablando de que ya la trabajó más de 40 personas, o sea, es, es un monstruo de la parte de, de, de tecnología aplicada al deporte y, y además es el ejemplo más absoluto de alguien que es 100% honesto, como es ella, es lo que traslada lleva promoviendo más de siete años la vida saludable, el, el cambiar el, la vida de la gente a través de, de la nutrición, de la parte más psicológica, del entendimiento y demás. Y, y bueno, pues yo creo que es un claro ejemplo de la forma en la que nosotros tenemos de, de trabajar. O también eh, Javier Castillo y Verónica Díaz. Javier Castillo, el número uno escrito en España día de hoy, entra en la saca serie Netflix de uno de sus libros. Eh, Único español en las, en las eh, pantallas gigantes de Trans y Verónica es su mujer, y es una de las influencias más importantes en España, dedicada a la moda, también a casa su firma de, de ropa, eh, de complementos, o sea, es una marca propia que acaba de lanzar. Y, y bueno, al final aquí se ve también que no necesariamente son gente nativa de Instagram, sino gente que tiene capacidad de transición a través de la red social. Ese término influencia no solamente es para, para personas nativas de lo digital, sino también, como os decía, pues, Javi es escritor y, y sabe utilizar sus redes, sabe conectar con el público, sabe de la manera en la, que, en la que puede hacerlo. Entonces, la parte de comunicación es fundamental para nosotros para luego trabajar esos proyectos. Para nosotros en el sector hay empresas que son gestores de campañas para influencers y luego es otras empresas que somos creadoras de marca personal. Entonces, en las personas creadoras de marca personal, trabajamos las dos partes. La parte de comunicación con medios, de posicionamiento notorio, tenemos un servicio de estilistas para desarrollar su imagen, tenemos un tías para eventos a fondas rojas, ahora mismo Javi y Verónica están en, en, en Hamburgo, en, en, en el de en la inauguración del Museo Montblanc, el primer museo Montblanc que hay en el mundo, porque él es embajador de nombran este año. O sea, todas esas activaciones las trabajamos desde Comunicación en el momento que el perfil alcanza una posición laboratorio es cuando vamos a las marcas a intentar buscar esas activaciones para que ellos se conviertan en prescriptores y además en el tiempo. Porque algo en lo que yo no creo, ni he creído nunca, es en, en, en impactar diariamente con diferentes tipos de marcas que muchas veces entre ellas son incluso competencia, porque la credibilidad hacia la comunidad se pierde ¿no? y al final también la capacidad de conversión obviamente baja y todo. Entonces tratamos de buscar esas colaboraciones más a largo plazo, que más de y marcas afines a nuestros, a nuestros perfiles. Entonces hoy he traído a Marcos porque Marcos es, para casa, si Marcos conmigo. Marcos es la última incorporación a la empresa eh, de la que estoy muy feliz y muy orgullosa de que esté trabajando con nosotros porque es un crack. Eh, entonces quería un poco que le explicara, digamos, el, la situación actual del sector dentro de una generación más zeta. ¿no? Eh, pues eso, como os decía, desde la, la primera de las primeras hasta las últimas generaciones de las últimas eh, y qué es lo que él hace actualmente con, con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la introducción María. Y antes de nada, pues bueno, quería eh, presentarme a todos. que eh, Muchas gracias por permitirme estar aquí. Y yo venía prácticamente a hablar y a defender a las generaciones más jóvenes y, sobre todo, a intentar daros un poco la perspectiva de, que a día de hoy, qué es lo que busca el público más joven en relación con las marcas y su consumo en redes de, redes so de redes sociales. Perdón. Antes de nada, también os quería preguntar, que si podéis levantar la mano a día de hoy todos aquellos que tengáis TikTok. ¿vale? Y ahora os quería preguntar si alguno de vosotros eh, seguís alguna marca en TikTok. Porque si desea así, me interesaría mucho. No sé si hay alguna que se os venga a la cabeza. Si es que no, significa que a día de hoy las marcas están haciendo algo mal. Porque es un espacio en el que es la red social que a nivel histórico más rápido ha crecido de todas. Estamos hablando de que hace no mucho llevaron a mil millones de usuarios. Eh, de hecho, no eh, he mirado la gráfica. Eh, ponía 800 millones de usuarios activos, a día de hoy en 2022 ha llegado a mil eh, usuarios activos de la plataforma, lo cual es una locura, supone un salto exponencial gigante en menos de 10 años que lleva la plataforma, no lleva ni 6. El caso, a día de hoy, eh, a nivel de la perspectiva de los jóvenes en relación con las marcas, se podría decir que vivimos en la era absoluta de la inmediatez, de hecho tengo aquí puesto el dato de que hay a día de hoy los jóvenes bueno, y la mayoría de gente tenemos en torno a unos 8 segundos de capacidad de atención activa, pues estos segundos se reducen a dos en plataformas como TikTok, en las cuales simplemente con deslizar así podemos perder la atención del usuario en caso de que no sepamos eh, engancharle de manera correcta. Luego también eh, 2.000 eh, descargas de la plataforma, obviamente también un crecimiento increíble, pero estamos hablando de mil usuarios, eh, mil, eh, mil millones de usuarios activos de la plataforma que es una realidad. Luego, 800 millones de usuarios activos al día y teniendo en cuenta también que la mayoría, eh, más del 90% de los usuarios que tienen a día de la plataforma de TikTok, se meten en la plataforma más de dos veces al día. O sea, estamos hablando de un vicio interesante. Todo esto después podría derivar en un debate ético de si todo este tipo de plataformas lo que están incentivando es a una era de la inmediate excesiva en la que los jóvenes puedan tener en un futuro problemas para la concentración y demás, eso si queréis lo podemos hablar luego, que la verdad que es algo que tiene bastante chicha. Luego también eh, quería deciros un pequeño inciso si alguno de vosotros tiene alguna duda eh, me quiere rebatir cualquier tema, estoy dispuesto eh, a comentarlo tranquilamente también por el chat, eh, las personas que nos estén viendo de manera online, que me lo pueden comentar sin problema ninguno, cualquier duda que tengan que me Levanta la mano, que lo comente por el chat y lo comentamos. Y luego Twitch, eh, se podría decir que es la segunda que más crecimiento está teniendo entre los jóvenes, sobre todo en el sector gaming y para aquellos que haya alguno que todavía no lo sepa, es una plataforma que son, esta forma, eh, está basada en el formato de streaming, que son um, plataformas en directo en la que los creadores de contenido, que a día de hoy hay en torno a los 5 millones de, de streamers eh, no profesionales, pero sí que hay 5 millones de streamers diarios en la plataforma, de la que pues, se ponen en directo e interactúan con su audiencia. ¿Todo esto qué supone? Eh, supone una oportunidad financiera no para las marcas en caso de que se aproveche bien. Por eso, hay una serie de puntos clave que sí que creo que es muy importante que tengamos siempre en mente de cara a intentar implementar alguna acción de marketing en alguna de estas plataformas. Por ejemplo, comportamiento nativo. Esto, tanto en Twitch como en TikTok, es importantísimo. ¿Por qué digo comportamiento nativo? ¿Qué significa comportamiento nativo? Básicamente, comportarte como un usuario. Estábamos diciendo que a día de... Bueno, si no lo sabéis, ya lo digo yo, estamos constantemente bombardeados por publicidad de y un tipos. Y si entramos, por ejemplo, en TikTok para evadirnos, lo último que queremos es un anuncio más de otra marca diciendo oye, cómprame, oye, cómprame. No, estamos precisamente intentando evadirnos, entretenernos y divertirnos en general. ¿Y dónde está el éxito? En que una marca consiga hacer eso. Una marca de repente te postea un meme que te haga mucha gracia y te rías con ella. Ahí acabas de ganar un montón de puntos como marca. O, por ejemplo, que se, suma, eh, que se sume a una tendencia, un audio viral y le dé un giro en el que lo enfoquen a su marca. Todo eso también es interesantísimo. Luego, el entretenimiento es la clave. Lo dicho, que no queremos que nos vendan tu libro, Que sí, que me alegro mucho, que eres una marca muy grande y estoy seguro de que tienes productos súper interesantes. Pero quiero que me lo adaptes a mí. Quiero entretenerme. Y luego, a nivel de ejemplos de marcas gigantes que hacen en TikTok, Podemos hablar de la liga, obviamente eh, os podéis imaginar de que pueden ir eh, sus tipos de TikToks, de fútbol y demás, pero le dan un toque de humor que es el que consiguen enganchar realmente al usuario y por eso a día de hoy tienen 6,4 mil millones de seguidores. Eh, lo mismo con Red Bull, que obviamente Red Bull tienen un presupuesto inmenso, se mueven muy bien en redes sociales y son expertos en crear contenido que entretenga a su audiencia. Si yo fuera marca a día de hoy, iría un poco por este camino. Eh, la Liga se dedica a hacer eh, vídeos de fútbol eh, con los goles más espectaculares, pero también sube contenido gracioso sobre los eh, jugadores. Eh, humaniza la marca y luego hay ejemplos mucho más extremos, como podría ser el de KFT, que yo en su momento, cuando estuve ahí, me dedicaba a subir memes de gatitos desde mi móvil. Quiero decir, hay extremos, eh, pero yo creo que lo que es importante es tener en cuenta esto que también comentábamos, de comportarse de manera activa la plataforma. Luego también evitar generar rechazo, que creo que ya lo he comentado antes, que no queremos que nos venda nuestro libro. Queremos entretenernos, divertirnos y demás. Y el éxito estaría en saber adaptar nuestro tipo de anuncio a un contenido que le pueda consumir cualquier usuario de la plataforma. Y luego también en TikTok sí que es clave, bueno incluso en Twitch también, a nivel de comentarios, suscripciones y demás, que el usuario pasa a ser co-creador. Es decir, una marca puede aprovechar el contenido que haya eh, comenzado a hacer un usuario, se me viene a la cabeza. Hace no mucho se hizo super, eh, super viral un tal Jamie o Jaime de Estados Unidos que estaría bailando así, enfrente del espejo, y eh, con una canción graciosa. Pues uh, eh, se hizo super viral, estamos hablando de un vídeo que tiene más de 280 millones de visualizaciones y creciendo, y claro, el éxito estaba en, a ver, ¿cómo puedo meter la transición esta que la salida de colega enfrente del espejo, bailando mi marca? pues había marcas como, por ejemplo, CACC, eh, otras que, eh, AliExpress, que también estaba allí detrás, pues intentando aprovechar la oportunidad. Y eso es lo que quiero intentar transmitir, que a día de hoy es más importante el saber adaptarse a la plataforma y saber entender cómo la consume el usuario que mucho más eh, lo que vayas a vender o lo chulo que seas como marca o lo grande que seas. Esa es más o menos mi aportación eh, a nivel de perspectiva de usuario, de la gente joven, bueno, que obviamente aquí todos sois muy joven, no, no creo que haya nadie que supere los 50, 60 años, pero quiero decir que es a nivel de entender el cómo consumen las redes sociales la mayoría de usuarios, sobre todo jóvenes, a día de hoy. Y te paso el testigo, María, a ver si sigue dando la misma calidad. estupendo. Vale, gracias. Entonces, <risa> eh, no te contesté antes, que me acabo de acordar, es que estoy un poco más que me va un poco la olla. Eh, a ver, YouTube es verdad que es una red que con el paso del tiempo para el sector influencer marketing, eh, está perdiendo fuego por, por lo que tú decías porque al final son contenidos más largos son contenidos que tienes que, que eh, en los que tienes que invertir mucho más tiempo y es verdad que ahora mismo la gente con estas plataformas que son tan inmediatas como decía eh, Marcos eh, tienden a morir, a no ser que seas muy muy fan de esa persona y si tiene interés esto de que te va a contar entonces realmente la introducción de marca no se hace de manera tan habitual en YouTube a no ser que seas pues, un email o algo mucho más específico, pero yo hablo más del like nueva que en el resto de redes sociales. Por eso tampoco la he tenido tan en cuenta porque la tendencia no va por ahí. Eh, quería un poco plantear eh, la parte más, más actual ¿no? y lo que pues, nos, nos viene después. Entonces, bueno, yo quería que me, que me dijerais vosotros cosas, qué os parece más interesante, si queréis que os cuente algo en concreto. Eh, la bola de quizá no la tengo, o sea, que tampoco me pidáis. En el futuro, no sé, no sé pero, pero sí, bueno, me gustaría que pudiéramos eh, comentar cosas eh, o si queréis que profundicen algo más. Es que tiene campo. mundo de los influencers? Sí, mundo de los influencers? Dentro de estas plataformas, que como decía Marcos, son dos segundos, o sea, yo creo que no, ¿no? Pues, ¿Cómo se encajaría? Bien? Pues sí, la verdad sí. es que cada vez hay más capacidad de poder integrar. Ese contenido, porque es verdad que también funciona mucho, o sea hay perfiles que a día de hoy crecen de una manera exponencial muy grande, porque es verdad que estas redes tienen la capacidad de crecimiento mucho mayor que Instagram, que es mucho más difícil el crecimiento, eh, y, y cada vez estamos viendo que nos piden mucho más acciones comerciales dentro de... De, de TikTok, por ejemplo, cuando, de, cuando tú, con sentido común, dices, bueno, pues es que son contenidos súper rápidos. Pero sí que es verdad que para ir creando marca, imaginario de marca en el público colectivo, cada vez se está integrando más. Y como decía al principio, eh, un grupo como de que haga máxima inversión en TikTok, por algo es, ¿no? Eh, en Estados Unidos es verdad que nos llevan unos años de ventaja, pero sí que se va viendo esa tendencia de ir a meterse donde, claro, más volumen de gente hay, y hay un contenido también que se genera un fenómeno tremendo en... con generaciones más jóvenes. Yo soy usuario, realmente no, no sé mucho, ¿no? TikTok. Claro. claro, veo a mis sobrinos ¿no? y, como dice él, esa capacidad de concentración, de todo rápido, me agudo. Sí. Que eso a mí me interesa, ¿qué visión tienes? Dicho que, que te podíamos preguntar sobre ese tema. Pues a ver... Eh... Se me viene, ¿no? Sí. Vale, eh, Yo creo que es una realidad que a día de hoy estamos teniendo cada vez más todo a lo más inmediato, al consumo más rápido y yo creo que esto es, mmm, puede ser un problema si por parte del usuario, en este caso por ejemplo si hablamos de un menor, un niño de 14 años y demás eh, no se sabe gestionar bien por parte de sus padres o tutor o responsable, sí que puede acabar generando un problema no voy no a mentir, pero por parte de un usuario pongamos mayor de edad consciente. Es, es muy difícil porque estamos hablando de un algoritmo que está literalmente diseñado para que pases la mayor cantidad de tiempo posible de la plataforma, o sea, que te enganche. Entonces, a día de hoy, también a nivel ético, por ejemplo, eh, el TikTok tiene un modo de que es de, como de salud mental, que te tiene puesto como un máximo, puedes poner un máximo de tiempo para pasar a la plataforma, o prohibir o restringir ciertos contenidos. Entonces, intentan, intentan virar un poco a un consumo responsable dentro de su plataforma, pero luego, por otra parte, estamos hablando de que está literalmente diseñado para tenerte la mayor cantidad posible de tiempo dentro de su plataforma. Yo a nivel usuario, que me dedico a estar en redes sociales y he pasado mucho tiempo, lo he notado. Quiero decir, yo personalmente he notado como mi capacidad de atención a largo plazo, cada vez me está costando más, por ejemplo, estoy acabando de hacer un proyecto de investigación y demás, y ahora mismo a, a mí personalmente, a día de hoy, ponerme a leer un papel científico de 20 páginas o de 5. Me está costando horrores cuando yo creo que en su momento no me costaba tanto. Así que sí, yo creo que sí. Si alguno de vosotros penséis como yo, yo creo que es algo a tener en cuenta. Y luego, si alguno de vosotros realmente se os ocurre alguna manera en la que poder intentar combatir esto, yo diría a través de un uso consciente, intentar ser lo más responsable posible a la hora de consumir las redes sociales. Pero también soy perfectamente consciente y he estado al otro lado de intentar enganchar lo máximo posible a la gente para que esté eh, viendo mis vídeos, eh, etc. Así que está ahí como la doble moral. Bueno, yo creo que como todo también, en la Netflix, todas esas plataformas, se ha tratado de ir a más cortos, series con menor duración para que estés ahí que ya no puedes vivir y te tiras hasta las 5 de la mañana de la serie, o sea, hacer con la rama de mujer, estas cosas yo te digo ya ver los capítulos pasando supuesto leyéndose las sinopsis de los capítulos <risas> de 50 minutos <risas> yo os quería preguntar eh, con qué eses trabaja eso se tiene que tener un volumen de influencia el proceso que hemos visto publicita y demás que tiene un volumen gigantes o sea, pues no la verdad es que nosotros trabajamos por proyectos o sea al final como decía eh, dentro del sector eh, o sea, yo creo que, que es un sector tan, tan joven que necesita todavía de mucha especialización. ¿no? Y es verdad que gente que venimos del mundo de la comunicación, de haber hecho representación más tradicional con celebrities, con gente eh, eh, de otros que, que tienen sus profesiones, ¿no? Eh, al final lo que pretendemos es hacer casos de éxito, trabajar proyectos y trabajar con toda la infraestructura que tenemos para dar servicio a esas personas. Por tanto, aquí no hay grandes y pequeños. Aquí lo que hay es el talento de esa persona en concreto para poder trabajar y definir una, una, bueno, pues una, una marca. ¿no? Una marca Entonces, eh, tenemos influencers pequeños, pero que tienen un nicho de público muy consciente y muy bien segmentado, donde al final la capacidad de reacción de esa gente es brutal, mucho más que a lo mejor perfiles que tienen un millón y que lo tienen mucho más disperso. ¿no? Entonces, algo que es un poco de sentido común. Pero sí que es cierto que lo importante es, nosotros tenemos muchas verticales dentro de la empresa, tenemos una vertical Furi bastante importante, yo creo que hoy son las primeras empresas en España con, con perfiles Furi los más importantes que hay a día de hoy, o de los más. Eh, tenemos una vertical madres, maternidad, que también es un sector que tiene bueno, mucha fuerza dentro de, del marketing de influencia, tenemos la parte deportiva, tenemos también artistas, tenemos actores, Ahora mismo estamos en esa parte de generación más Z con styles, que es una categoría que, que ahora mismo también somos los líderes en el mercado. Eh, es un tema que ha parecido súper interesante porque, porque hay mucho arte detrás de eso y se engancha mucho al público, es un público muy fiel y muy reactivo. Y ahora empezamos también con una vertical de TikTok bastante potente porque al final es un poco la tendencia de lo que viene. Pero sí que es cierto que como tú me preguntabas, la respuesta es no porque es independiente el número. El número es independiente. Lo que importa es la calidad del contenido, cómo tu público el reacciona, el cómo eres capaz de trasladarlo. Y, y eso es, eso es la clave de toda la historia. Y luego ¿también? ¿Me escuchas? Porque está el influencer, ¿no? que al final se crea siendo influencer, como habéis contado, ¿no? de poco a poco. Y soy, y soy una persona anónima y me hago conocida, a los que son ya famosos, me alguna cuenta de Instagram y lo peto, y da igual un poco, esa persona también trabaja ese contenido, o sea, la que trabaja con vosotros, ejemplo que dentro de la o sea, famosa, también se trabaja su contenido para ofrecer, ¿no? para ver qué coge para trabajo, cómo lo hago Exactamente, o sea, nosotros, eh, es verdad que es diferente, ¿eh? porque el que es nativo de, de digital ya tiene una capacidad innata para desarrollar el trabajo, o sea, no le cuesta generar el contenido, no le cuesta ser constante con sus redes sociales, porque al final, como decía, una de las principales características es el sacrificio. Al, cual, al final, date cuenta que tienes que estar constantemente teniendo en la cabeza, que tienes que compartir, porque tienes que alimentar la red, porque además esa red, para que te dé más capacidad de visibilidad. O sea, es una rueda que no puede parar, porque cuando la vayas parando, te vas, te vas quedando atrás. Entonces, eh, la diferencia entre este influencer nativo digital y el influencer que proviene de otros sectores y que de repente tenga de oportunidades en redes sociales para poder monetizar eh, o poder diversificar negocio monetizando a través de, de sus redes, es verdad que tenemos que trabajar mucho más el contenido y hacerlo de una manera mucho más eh, consciente, por decirlo de alguna manera, porque en su día ya no tienen la capacidad de hacerlo tampoco. Entonces, el, el nivel de, de, de contenido, de trabajo que hay detrás es mucho más trabajado con intención que el del nativo digital, que ya lo hace de una manera consciente. Pero sí que es verdad que en ambos casos, o en todos los casos, nuestro trabajo reside en determinar cuáles son aquellas marcas que encajan mejor con el objetivo en el que estamos trabajando. No es monetizar por monetizar o buscar la parte comercial en todo, sino el determinar el camino que vamos a llevar, tanto a nivel comunicación como a nivel eh, marcas, para conseguir que esa persona se convierta en un caso de éxito. Entonces, son las dos cosas que tienen que estar muy bien trabajadas. Sí, porque como habéis comentado antes, que la ¿no? cuando sigues a alguien y de repente, ¿no? Lo que tú sí. dices, elección de marcas. Recomienda algo que te choca, que que esto es por pasta o por lo que sea, que no, no me creo no que lo que estés usando ni que sea de verdad ni nada. No te lo crees. Es que, al final, es lo que digo. O sea, el influencer, eh, yo el otro día me reía mucho porque porque en el colegio de mis hijos, que tengo tres, eh, eh, pues siempre me llamaban a mí para las charlas. Ay, María, te puedes venir a hablar en redes sociales, te puedes venir, a un influencer de esos tuyos. Y entonces, pues, la primera vez que fui me hizo mucha gracia. Eh, mi hija tiene 12 años, pues sería 9, no sé. Y, y les preguntaba, bueno, ¿y qué dice todos de mayores? Y todos, eh, gamers, influencers, no ¿eh qué. Y decía, ¿pero por qué? No, pues se gana mucho dinero. Entonces, la cuestión es que al final. Yo creo que todo va en la profesionalización del sector. O sea, al principio es verdad que lo que o sea, lo que a mí me. Yo soy muy fliki de lo que hago. ¿no? O sea, a mí me encanta lo que hago, creo que es un trabajo apasionante porque todos los días estás hablando con marcas nuevas, todos los días tienes proyectos. Hoy hemos presentado un tema para Samsung y otro para y otro para no sé qué. O sea, decir, siempre estamos planteando proyectos distintos y eso te da una capacidad que, o sea, para mí me gusta muchísimo. Entonces, eh, la cuestión es que cuando tú ves ese influencer que de manera orgánica, sin esperar, ha ido creciendo y de repente se ha da dado cuenta de que podíamos evitar aquello y me viene como oh, ¿que me han escrito que me van a regalar, no sé qué, es que es? Es tan Pues ese es el que en el día de mañana va a triunfar, es que es así. Cuando uno lo hace con la intención, como hay en muchísima gente, ¿no? yo quiero influencer para ganar. Y mañana saco la pasta de dientes no sé qué y pasado no sé cuánto. Realmente es que la, el éxito está en cómo tu comunidad te conoce y cómo reacciona a lo que tú haces. Y vuelvo al mismo ejemplo del sentido común. O sea, tu amiga, es que tú te fías de tu amiga. Y en el momento que, que, que ves que ya estás dudando, es que a lo mejor no camina, ¿no es? Entonces, lo que quiero decir es que aquí, cuando tú sigues a una persona y eres esa persona y has visto una trayectoria con ella, cuando saca algo ya lo tienes integrado como natural. Que te choque significa que no lo estás haciendo de una manera correcta. Entonces hay dos patas. Una, monetizar todo lo posible y eso tiene un fin. Y otra, trabajarlo como un medio de comunicación más, un medio publicitario más, que son tus herramientas. Y cuando tú de repente, por el caso de Vitica, que para mí es, eh, os decía, Alexandra ha sido como, bueno, pues, de lo que yo me enamoré, ¿no? Desde, desde el principio, porque como las primeras lo trabajamos súper bien, etcétera. La política es, es algo muy es especial, ¿no? muy especial porque es una persona con la que empezamos a trabajar, eh, hacía una serie de campañas publicitarias, a día de hoy tenemos muchos anunciantes al año. No hacemos más... O sea, lo que quiero decir es que el, han pasado cuatro o cinco años eh, de trabajo y a día de hoy ella ha diversificado negocio con otras cosas porque esa visibilidad que ella ha alcanzado es lo que le ha ayudado a desarrollar iniciativas eh, empresariales, y sea, un un marca, eh, totalmente. ¿Eh? totalmente, ella es la marca vitica y todo el universo Bikika va alrededor de eso, desde su Bikika Team, que son planes nutricionales, entreno habitual y otras líneas de negocio que tiene, que son las que en las que enfoca ella su trabajo. Y a día de hoy solo tenemos dos grandes anunciantes dentro de la plataforma y no hacemos nada más. Y si ella algo mmm, promociona es porque quiere hacerlo de manera natural, no porque lo esté monetizando. ¿no? Entonces... Ahí es donde está el poder de conversión. A mí una vez me acuerdo eh, de un producto en concreto que no tiene nada que ver con el deportivo ni con nada, era un producto concreto, un, un sofá en este caso, y ella lo compartió porque le gustaba muchísimo. Lo compró en un sitio, le parecía comodísimo, le parecía la pera y dijo, oye, pero yo lo quiero compartir. Y lo compartió. Y al día siguiente me llama, al día siguiente, otra no, semana tipo de por semana, me llama la marca y me dice, pues hay sofá. Este de tres minos. Claro, pues, yo me estoy gastando dinero en marketing y yo no estoy vendiendo de sopa de 3.0 euros. Y ahora de hecho cada vez, cada vez que me llamas se me dice, oye, que me siguen preguntando por el sofá de la bibita a ¿eh? Entonces, lo que quiero decir es por qué, porque al final ha sido fiel a su manera de hacer las cosas, el público reacciona muy bien, esta es tu amiga, es la persona de tu confianza y lo que hace te lo crees. Ese es el verdadero de las redes y de este sector. Cuando ustedes les llega un producto, cuando les llega un producto que o se están buscando que ustedes lo promocionen, pero el producto ustedes saben, ustedes saben o cuando lo prueban saben que no es bueno. Eh, o sea, saben que no van a ser auténticos. ¿Qué, qué hacen ustedes? ¿Lo rechazan o realmente tratan de, de, de decirle que mejor el producto o, o aún así lo venden? ¿Cómo en esa, desde el punto de vista moral, trabajo, o sea, cómo funciona eso? La verdad es que yo creo que el hecho de siempre lo digo, ¿no? o sea, eh, como decía antes, por introducir un poco la respuesta que te voy a dar, es un sector muy nuevo en el que hay también muchas empresas que están haciendo, eh, que obviamente ven una oportunidad de negocio, porque obviamente es un sector en el que se económicamente se mueve un volumen muy grande de, de dinero, ¿no? Entonces. Yo la verdad es que creo que una de las claves para que uno persista en el tiempo y su proyecto personal funcione es ser lo más honesto posible a todos los niveles, con el staff, con el cliente, contigo mismo, con lo que tú haces. Nosotros, imaginaros, eh, yo fui la primera y eso es un dato objetivo, porque no había ni antes. Eh, recuerdo que estaba yo y había otra persona... Eh, eh, que llevaba otros estudio, ese que hace el día de hoy la conocéis todos, el Cruzeiro, éramos los dos. Y la idea de que su a tenía razón con eso, porque él también venía del marketing, venía de la agencia de comunicación y es un tío que lo hizo muy bien con él, mucho. Podíamos haber tenido un empeño, es decir, todas querían trabajar conmigo, me llamaban activamente todo el mundo, oye, tú eres la que me invitó para que contigo, todas, todas. Pero la manera en la que yo conseguía el trabajo en aquel momento era inviable el poder hacer eso. Primero porque esto no en dos cosas. Uno, admirar a la persona con la que trabajas, porque la parte de la representación supone el defender a alguien y creértelo. Y eso tienes que admirarlo porque si no, ahí no hay manera de poder defender. Y, y luego, por otro lado, el dar una serie de servicios a esa persona para que pueda crecer su proyecto a persona. Entonces Tienes que cuidar todos los detalles. Esto no es una cuestión de monetizar en el momento, es una cuestión de perder en el tiempo. Por tanto, yo creo que nunca hemos hecho nada que no haya convencido. A lo mejor había productos que estaban bien, pero el influencer no se sentía identificado porque no los utilizaba, porque a lo mejor usaba la competencia y los hemos desechado. Y directamente estas cosas que no hemos considerado que no, no tenían sentido, porque mucha gente también buscaba el oportunismo en eso, y le sacó una marca de, de igual, lo que sea. Y venga, bueno, que lo no, o sea, que las influencers monetizó muy bien durante el tiempo y, y se acabó. ¿no? Entonces, realmente eso es muy complejo. Yo, a día de hoy, creo que tenemos una empresa, gracias a, a Sergio, que está allí sentado, que al margen de ser mi marido, eh, es el CEO de la empresa a día de hoy, es la persona que me dio la visión empresarial, porque obviamente uno sabe de todo en la vida, yo hago lo que hago, soy un principio de lo que hago. Pero él es el que nos dio esa visión empresarial, porque si no yo me hubiera tenido yo con mi equipo de tres y manejando tres perfiles y hubiera sido esto. Eh, y a día de hoy tenemos un equipo, pues bueno, como veis, que tiene súper jóvenes, con una capacidad de poder trabajar. Vamos buscando a la mejor gente de los mejores sitios para poder dar ese servicio. Pero yo creo que todo reside en la honestidad, en la honestidad y de verdad en ser transparente en lo que haces. Porque también en el sector de la representación es muy complejoso, porque hay mucho dinero en medio. Y, y yo como siempre en la vida, que esto es otro dato de, de nosotros como empresa, siempre en la vida he considerado que las grandes discusiones entre amigos, familia, etcétera, serán como económico. O sea, tú te puedes llevar con tu hermano de locos a la vida que hay una herencia y estás en discusión ya, en la muerte. Eh, siempre todos los trabajos que hacen nuestros talentos los cobran los talentos y luego nos pagan a nosotros nuestra comisión. O sea, quiero decir, nunca, para, nunca nosotros... Eh, ganamos el dinero directo de las marcas y luego pagamos lo que consideramos. Sino que realmente esa transparencia de lo económico siempre está. Entonces, eso es una parte muy importante y luego la de ser congruente con las marcas con las que trabajas para intentar que las personas sean fieles a lo que son. Porque si no, no puedes crear nuestros tampoco. Es una labor muy y mucha responsabilidad contigo y con el público del frente que te está viendo. Y eso tiene que haber un liderazgo detrás de la persona que maneja esos perfiles que tiene que saber ponerles eh, eh, los pies en la tierra muchas veces, hoy una labor de coaching importante, nosotros empezamos unas sesiones de coach con el equipo con nuestro equipo propio para la gestión de las emociones, el cómo entender al, al talento, las inseguridades del talento, cómo gestionar toda esa parte, porque eso es muy importante también. O sea, tratamos de, de, de, de esforzarnos por dar lo mejor, porque al final es un trabajo también muy personal. Se junta mucho lo personal con la profesora. Entonces, en esa parte de diversidad, absolutamente no. no. No puedes trabajar con marcas porque luego la gente va a es muy imposible. Vale, gracias. Eh, creo parece. que lo que has dicho es muy importante y a la larga, si, o sea, lo que dicho, si, no, es, si no eres honesto, si sí, monetizaste en ese momento, pero el público no, no es tonto, pues o sea, empieza claro. a darse cuenta de que lo que estás vendiendo... Eh, de y de sentir. verdad que se dan cuenta. Claro, y de bien. verdad que se dan cuenta. Con el que yo he visto caer talentos... Eh, por ese tipo de gestiones y gente que ha ido más despacito, pero ha sido fiel y a día de hoy pues son monstruos que, que, que pueden hacer lo que quieran porque tienen imagínate, esas masas de gente detrás para apoyar cualquier proyecto que hagan. Nosotros ahora mismo con Verónica Modallas no Topar, su marca, como os decía, que el bolso que llevo, por ejemplo, me lo compré, lo y al día, primer día ya tenía 100.000 suscriptores dentro de la biblioteca. ¿Qué marca puede hacer eso nada más que sale a la luz sin hacer publicidad, sin hacer comunicación, sin hacer nada de nada de nada? Pues es un trabajo de siete años de, de crear comunidad, de ser fiel a lo que tú haces y de conseguirlo. Por tanto, si lo hacen pero claro, es que tiene mucho trabajo detrás. Tiene muchísimo trabajo detrás de un equipo de trabajo. No, no es solamente eh, lo que aparentemente ve. Vale, gracias. ¿Más cositas? Más por ahí. Bueno, ¿Alguna eh. quiere hacer influencer? Ah, paso unas tarjetas. <risa> bueno, pues muchas gracias. Ha sido muy, vamos, muy interesante, ¿no? Yo creo para todos. Hemos aprendido que tenemos que empezar a usar TikTok, todos los, <risa> los viajes, <viegenias, risa> como Y bueno, pues gracias a ti, a Sergio, a Marcos y a nuestro equipo de marketing. Claro que sí. Sigue un aplauso. Muchísimas gracias, gracias. Y lo que necesitéis, pues nada, ya no sabéis lo que Así que hasta de atenderos lo que